Hola, mi nombre es Inderjit. Tengo 11 años. Mi cumple es el 28 de agosto. Soy de India. Soy hindú. Vivo en Paguera. Tengo un hermano. Tengo el pelo negro corto y rizado y los ojos marrones. Tengo estatura promedio y peso promedio. Soy amable, deportista, creativo, juguetón y servicial. A mis amigos son uh, Rafael y Finn. No tengo mascotas. Me gusta la pasta, pero no me gusta el pescado. Me gusta usar pantalones cortos y camisetas. Mis materias escolares favoritas son arte y educación física. Mi deporte favorito es ciclismo. Hago triatlón. En los lunes, miércoles y viernes. Me gusta pintar y escuchar música. Me gusta el pop y el, la, la tín, música latina. No tengo ningún instrumento que... Uf. Me gustan las series de dibujo animados como Pokémon Jules. Me gusta jugar hasta Megáis. Y adiós.